Comedero lleno de pollo Tres animales hambrientos ¡Ese pollo tiene que ser mío! ¡De eso nada, monada! ¡Esa comidita será mía! ¡Seguid soñando, perritas! ¡El pollo será para la ¡Ay, ay! ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya se está inspirando a la pues se acabó. Os encerraré en estas puertas indestructibles. La que salga primero se podrá comer el premio. Estáis preparadas? Pues comenzamos. Escapar de estas puertas va a ser muy divertido. Pero ¿cómo vamos a escapar? Lo veo muy difícil. Pues yo creo que no salimos de aquí ni en dos semanas. Pues yo ya he salido. ¿Cómo? ¡Es verdad! ¡Nunu ya ha salido de su puerta! así. No, no, aparta que así Mimi no va a salir nunca. Ya salió la loca. La letra es Muy bien, Mimi. Oye, que han falto yo. Pero Darsa, sal por este agujero que tienes aquí. ¡Que no lo ves! Este agujero es pequeño nunu. No, no. Darsa, creo que he encontrado. Todo yo y mis garras. has engañado! <risa> <risa> ¡Tendréis que superar una puerta más! <risa> ¡Papi, te odiamos! Sí, un poco sí. Pues a mí estas cosas me encantan. Bueno, me viene a descansar un poco. <risa> bueno, supongo que me la merezco.